En otro tema, el mismo grupo reportó que en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, solo la carne de res mantuvo una constante tendencia a la baja, con reducciones de entre 3 y 4%, mientras que el cerdo y el pollo variaron dependiendo del territorio. Luis Fernando Aro, director general del CNA, calificó como necesaria la creación de un equipo de trabajo multisectorial y autoridades de gobierno con el objetivo de revisar estrategias que permitan atender riesgos potenciales en temas de seguridad alimentaria. La FAO indicó que después de mantener una tendencia alcista durante seis meses consecutivos, en julio los precios internacionales de los cárnicos se mostraron a la baja. Respecto a la carne de res, se informó que fueron los únicos con una caída, esto propiciado por una alta disponibilidad en países clave. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.